Eh, eh, no sé si queda tiempo antes de que... Te que quedan un par de minutos. Quedan todavía, un par de minutos. Sí, Quisiera, eh, por favor, si los muchachos tienen una fotografía. He ido a algunos colmadones eh, en los últimos días y me he encontrado con un producto nuevo que se está vendiendo. Miren eso. Eso que ustedes están viendo ahí es pan con jamón. Ah, es una propuesta muy interesante. Eso para desayuno. Sí, es una propuesta muy interesante. Como tú vendes pastelito y Sí, que se está vendiendo ahora en, en los colmadones. Ahora, ¿qué resulta? Eso que tiene eso es jamón. El jamón es un producto procesado, es un embutido Se supone que eso tiene que estar bajo, bajo refrigeración Y en los colmados, míralo ahí, le hice una foto, mírala ahí En los colmados lo tienen vendiéndolo hacia granel eh, de manera normal y yo quiero llamar la atención de salud Pero no tendrán conservantes No, porque aún así la carne Yo estoy hablando con un ganadero De mucho prestigio Es proliferación de bacterias eso carne se está haciendo un cultivo La carne se descompone Minuto a minuto, me dice un ganadero Entonces yo quiero decir a la gente Por favor, no consuman ese producto Porque usted se está buscando un problema Póngame la fotografía para que la gente lo ve y lo reconozca Alimendi se está contigo Porque parece que se jalta uno por la mañana. No, no, no, no, no. Que me excusen la gente que vende... Todo no eso y cinco eso, de café señores, tiraron. Usted ahí. se está buscando un problema si consume eso eso se descompone minuto a minuto y me, y me dice el colmador al que yo le pregunté dice no si no se venden en la lo noche metemos al freezer y al otro día lo sacamos peor todavía <risa> o sea, de a la gente que no se come ese pan con, con jamón por dentro porque eso le pero puede tú no sabes si esa empresa tiene ya la logística la de carne, de recibirle y volverle no, a reponer <risa> no y cómo va a ser eso eso, eso se, se, se la... no no es que no debe ser una me acusan los colmaderos no compren eso que usted está poniendo en riesgo la vida y la salud de sus consumidores de, de, de sus sí, su clientes ahora de, si son laboratorios si son laboratorios en el colmado hay pan y hay jamón en una nevera que Le vendan el jamón y pan y ya no se hagan competencia. Usted va y le dice cortan un chin de jamón de que esté la nevera y éntramelo en un pan, pero no consuman ese porque ese no está refrigerado y le puede causar un problema. No se sabe, lo hicieron el día anterior. ¿Y qué sabes tú cuando lo hicieron? Eso viene de Santo Domingo. Entonces, que me cursé la compañía, pero eso no debe ser y eso debe estar regulado. A los tiros del barrio eso no le hace nada. ¿Sabe quién hay que llamar? A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio. A los tiros del barrio a la Cabe gente admitido, no consuman ese pan ¿cómo que jamón? se llama la entidad que regula la calidad de los productos en el país? ¿cómo se llama? Manu? pro consumidor ¿no? bueno proconsumidor ah, pro es consumidor, para, la, para los reclamos pero, pero hay una de salud no que lo tiene que hacer sí, revisar sanidad. eso sí. que no consuman esos productos señores porque eso no está regulado dije no no es. así es el que sea Sí, Ahí dije, está, no, la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad. Carne, bueno, señores, nosotros concluimos por comiendo este pam. día su programa de mañana. Eso no debe ser. Gracias a Francis, gracias a Sócrates, a de Julio, de, de, de, de, a Yerjan, a Carolina y a los invitados que hemos tenido para todos ustedes en el día de hoy. A, a de ustedes, mañana, los que, que no lo vean yo comiéndose a, a nuestro control más.